Bueno, me llegó este paquete de, de Betaflight, de BetaFBV. Eh, y no quería abrirlo, mirar y después abrirlo y ver. Así que lo abro como que soy cualquier usuario, como hago siempre. Lo abro y, y lo vemos juntos. <coughs> después, claro, que salí a volar y eh, eh, me han pasado de todo, como siempre. Conmigo y la electrónica, mil dramas, pero bueno. Vamos aprendiendo, ¿no? Todo cuestión de eso y de si sí, un poco abollado acá y de ir Muy comentando el ¿no? la verdad. Nada, que... RCGOI es un brujo que ah. no vale verga. RCGOI me mandó unas bolsas de aire de brutales. dos, FPV, googles Vamos ah. a empezar por algo. El kit Advance 2. Está descontinuado, entonces, ¿qué hace Beta FPV? Te monta un kit. Me mandaron un enchufe con un cargador que no me sirve para nada, 20 dólares al pedo. Me mandaron unas gafas, las las Google eh, BR02 que no tienen micro SD. Entonces, ¿para qué un youtuber quiere unas gafas que no puede grabar el vuelo? Ya escribí, no me han contestado. Llevo días escribiéndole, como siempre pasa con las tiendas chinas. Los únicos que me atienden son RC Goin, en el momento me contestan y me solucionan las cosas. Todas las demás tiendas, ¿no? Así que bueno, les iré contando varias de las cosas que me han pasado. No hay manual de este dron y si lo hay es a medias. Ningún canal cuenta lo que necesitamos saber como principiantes. Nos falta un montón de información. Nos pasa algo, buscamos la información y no la encontramos. Se los digo, busquen los videos... No los van a encontrar. Esto venía el Meteor 65 con motores de escobilla. Que para un principiante yo creo que va mejor. Pero claro, es cierto que los motores de escobilla se dañan. Y por eso pedí el brushless. Teniendo en cuenta el tema que un principiante, alguien que nunca voló FPV o que ni siquiera ha volado un dron jamás. Me cago en la caja. Eh, se pida, ¿no? Se pida un, un dron ¿no? para, para iniciarse. Eh, este tampoco es el dron para iniciarse. Yo creo que un dron de inicio tiene que ser más grande. Tiene que tener control de vuelo o un semi-control de vuelo. Porque si no es imposible tenerlo estable. Eh, sí que voy a cambiar los parámetros y voy a bajar un poco los números de, de la sensibilidad del mando. Pero bueno, eh, este mando es el Lite Radio 2. ...que es muy conocido a nivel de FPV, es muy bueno, de muy buena calidad... ...y ya nos sirve y nos queda para volar cualquier otro dron ¿vale? Eh, lo único que me termina de encordiar a mí es no tener una pantalla donde ver las cosas... ...y ver lo que estamos haciendo, ¿no? eh, Este mando sería la Gloria si tuviera una pequeña pantalla y nos indicara eh, las funciones... ...y lo que estamos haciendo, porque con colores no es la forma... Titilando colores nunca ha sido la forma de saber nada. Y hay tres modos de vuelo que se cambian según los colores. Uno, dos o tres titilados. Y es imposible saber en qué modo estamos volando, que se supone que es el D8. Pero bueno, muy difícil. <coughs> la verdad que el mando está brutal. Yo les diría que los botones del lado derecho los dejen todos para abajo. Este es para encender el dron y este otro es para cambiar los modos. Tenemos atrás un par de botones que los vamos a necesitar para unir el dron al mando. En ningún sitio dice cómo corno hacer para... ...o si lo dice, lo dice a medias sin ningún muestrario, entonces nos queda la duda. Siempre hablando de principiantes, ¿no? Ya el que haya volado esto, pase de largo, porque estoy haciendo un video para alguien que no tiene idea... Y estoy comentando las cosas y los problemas que se les pueden surgir eh, si no tienes idea, ¿no? A eso está enfocado esto, a que digan, ah, Mira qué kit para principiantes. No es un kit para principiantes, se los digo que no. He volado cantidad de drones, ¿vale? Y este drone es muy pequeño. En interiores es imposible. Como he dicho, si tienen una casa gigante, onda americana, una mansión... Podría ser, pero no para principiantes. Necesitan un lugar amplio, un lugar donde el dron caiga y no caiga en el suelo, en piedra o en paredes, ¿vale? O en una calle, porque se hace mierda, porque tiene una potencia increíble, sube y baja a una velocidad extraordinaria, hace todo tipo de piruetas. Bueno, trae el destornillador, dos baterías. Yo, aparte, me pedí baterías extra. Es eh, muy difícil que se te dañe una. Una hélice. Antes dañarás otras cosas. Más adelante le voy a mostrar cómo está construido. A mí no me termina de convencer. Algunos temas que podrían haber sido ya mejorados. Estos drones están saliendo hace un año, dos años. Hay algún modelito que han cambiado alguna cosa hace tres años ya. Entonces podrían haber mejorado ese tema. Pero bueno, veo muy expuesto... Lo que es cables. El cableado lo veo muy expuesto. Sí que es sencillo para un principiante en caso de dañar un motor, se pide un motor. El problema es que cuando pedís cosas no sabes si estás pidiendo bien y cuando te querés comunicar con ellos es imposible. Tienen que tener un chat algo más fácil para comunicarte. Lo hacen tiendas más pequeñas que venden mucho menos volumen y no lo hacen estos. Hay baterías que están muy gordas porque son baterías lipo envueltas en un papel y con un cosito de plástico ahí. Pero siguen siendo las mismas baterías de cuarta de hace cuatro años o cinco. Y quedan muy gordas y no pasan por el, por la sujeción. ¿eh? No la puedo poner, es increíble. Se quedan trancadas ahí le sacaría el papel a la mierda, te juro. Eh, pero bueno, ya veré qué hago con ese tema. Porque sí que hay algunas que cuando estoy en el campo las quiero poner y claro... Es un droncito que si viene fuerte es delicado, ¿no? Porque no es para estar apretándolo. Y se conecta el cable de conexión de la alimentación. Es muy frágil, pero muy frágil. Y ese no tiene conector. Ese sí que hay que soldarlo. Entonces, bueno, yo por ejemplo el soldador que tengo no me, no me vale. Yo sueldo cosas de otro tipo y el soldador ya está un poco mal de, del uso y de viejo. Y si me pasa algo con este dron, para empezar tengo que gastarme 20 euros por ahí en un soldado. O más. Pero bueno. Está bien, un dron liviano. Un dron potente. Un dron divertido. Unas gafas que no valen verga, porque si no puedo grabar el vuelo después no lo puedo mirar, entonces no sé... Eh, que, que ha ido mal, que ha ido bien, cómo ha estado, si ha estado bien, etcétera. Me parece que gafas sin, sin un slot micro SD es una estupidez. Trae este pequeño cargador que aparte es, test, es tester. Se te mezclan las baterías y no sabes cuál es cuál. Y lo que haces es las pones en el tester. Entonces te dicen cómo está. Yo una cosa que he hecho es pedirme más baterías y pedirlas de 450, ¿no? Porque en Banggood y en otras tiendas vienen de 300. Y he visto hasta de 250 miliamperios. Lo cual es demasiado poco. No va a dar para nada. Entonces cuanto más carga puedan meterle las baterías mejor. Y bueno, poco más que decir. Les voy a mostrar lo, lo que ha pasado. He salido a volar porque no tenía otro momento. Y ha habido un viento tremendo. Parece joda. Cada vez que quiero salir hay un viento que no puede ser. Ya estoy viendo de mudarme a un lugar donde sepa que no hay viento. Estoy hablando con la gente local en, en diferentes sitios. Eh, donde sean lugares que el viento incide menos. Aquí es muy abierto. Es un lugar alto y no encuentro el punto para, para volar. ¿no? Ya estrellé el Mavic 2 por el viento. Me volví loco hoy con este FPV con el viento. Porque claro, se lo llevaba para todos lados. Y el primer vuelo tengo que ver un montón de cosas y no pude ver nada. Más que estar de los nervios por, por el tema del viento. Y las que decía, las número dos Nada, ni antenas, ni slot micro SD, ni un comino. ¿Son buenas? Sí. ¿Son veloces de conexión? Sí. ¿Son monoculares que es como me gusta? Sí. ¿Tienen una pantalla que se ve bien? Sí. Pero yo ya les digo, en el vuelo jodí la cámara o algo pasó. Primer vuelo, eh. Y ya va mal la cámara del dron o, o no sé, algo ha pasado. Se ve con unos colores como si se hubiera llevado un golpe o algo. Y no lo golpeé contra nada. O sea que me parece que para lo que vale, ¿no? Este kit está en unos 260 euros. 250, 260, 280. Lo cual me parece un disparate de precio. Me parece un disparate de precio. Para algo que se dañe tan pronto. A mí no se me puede dañar este dron, pero vamos, ni en tres meses. Más vale que aguante y que no me dé más problemas. Me ha dado problemas de conexión. Se me puso en modo tortuga y no podía hacer que despegara. Tuve que apagar todo, encender todo, estar chequeando. O sea, ha sido un caos. Dron de principiante, las pelotas. tu dron. te puedes presentar también tu canal, así aprovechás. A ver si puede entrar la cámara acá para ligar este mando. Con este dron, que no está en los manuales y en ningún canal de YouTube, hay que tocar un botón ahí con un mondadientes, con un palillo abajo de la placa. El otro modelo no tiene esta placa y el botón es mucho más grande. Este botón está metidito ahí. Yo no sé si se va a poder enfocar, después lo voy a mostrar en una mesa. Y al mismo tiempo que apretan ese, tienen que apretar el BIN, aquí. Y eso hace que se conecten. Se supone que ahora ya está hecho, entonces cuando lo encienda, va a estar conectado. Veremos si es verdad. El mando. Tiene que estar el gas, que es el izquierdo abajo. El de atrás abajo, que este es con el que se enciende el dron Dejan presionado. En modo D8, que es como vuela este, ni D16 ni en FCC. Hay cantidad de viento, como pueden ver, no sé qué va a pasar Ahí estamos Enciendo las gafas Que las voy a poner en automático Acercala más Ah, ahí sí, ahí sí Vale, estoy conectado Vamos a ver lo que pasa Hay muchísimo viento, esto va a ser casi imposible <risa> Hay que aprovechar ahora Esto es muy difícil, eh Las gafas y después ve. Ya, ya lo perdí. Ah, ya está. Si, sí, yo también, no te creas. No veo para donde mira. cuidado si te está yendo, ¿no? Si, si, si. Prender a ver si hace por lo menos. ¡Viva, me he cortado una planta, sea de eso. Mira, está por ahí, está por ahí. Ahí está, ahí está. La <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> puta que yo parió. <risa> Uy, ya, lo aviso, ya lo ah, visto, ya lo Ya dónde estaba el desgraciado justo, porque viste yo lo bajé así justo lo okay. he visto eh justo lo he visto hijo de puta oh, cómo se justo lo he visto no con este viento y las gafas no puedo volar no puedo volar porque es que me... no, no sé ni dónde estoy viste cuando se me pasó para atrás mío yo me pensé que lo tenía delante. y acá en un segundo viste la Mirá este viento en un segundo lo pierdo no lo encontramos más Ah, buenísimo. A ver si puedo volar así. Si no subís para arriba y más bien te le va a agarrar. Se me va, pero que se me va, no es que, ¿no? que lo quiera hacer. Claro. No, sale a volar esto, es muy difícil. Tiene pinta, tiene pinta. Que el gas, claro, si lo bajo mucho, oh, si lo subo se me va a la mierda en un segundo. Y después que tengo que tener los controles, bien, no, no los tengo. Claro. Igual estoy en un modo difícil, no me da ni para mirar, porque como no lo puedo dejar quieto, ahora lo bajaré y miraré en qué modo está. ¿Eh? Sí, sí. A ver, tráelo. Estoy intentando traerlo hace una hora, ¿me estoy viendo? Vamos a ver acá una pro toma ¿Sería guapo si se lo ponías ahí en la mano? No, este este le pones la mano a todo y te la rebanas. ¿En serio? No, que tiene motor de bruces súper potente. tenés la piel medio blanda, te jodas. Después de esas tomas que está haciendo con el cielo hago una foto Me empuja constantemente el viento Entonces bajalo que te lo agarro Me lo tira el viento a la izquierda bastante bien, que no me lo ¿Y constantemente si ¿Te va el árbol? Hay mucho viento, espero que no ¿Que se pollo? No, ni loco lo que yo, sí. yo No lo puedo controlar, tomás y además, además si se cae por ahí yo no puedo coger porque no, no una no eso. no tengo la capacidad de hacer que dé vueltas nada no puedo girarle la cabeza no, no, no estoy todavía esto va a llevar un tiempo pero bueno por algo no se empieza ¿no? y así dice papá que en un año estoy jugando carrera ¿Te imaginas? No, ¿sabes cuál me tendría que traer? El de ahí ¿Cuál? El FPV de está ahí pero vale, el 3.0. Ese sí. es más fácil, tiene control de altura, entonces no tenés que estar haciendo nada. Acá hay un modo, a ver si lo puedo traer. Nah, aproveché ahora que el viento más o menos está calmado. Sí. Uf, me asusté. Ay, ya está bien. Lo perdí. Bueno, ah, bastante cerca ¿Qué estoy? pasa? Porque voy estoy en un mudo Tiene varios modos, viste Maldito mariposa no Cuando le pierdo total... de vista, se esconde y no vuelve ¿Es en serio? Bueno, pues voy a tener que seguir encontrando Antes había ¿tú? una por ahí ¿Dónde? Por ahí y por acá. Pero no sé si escondió. No está haciendo caso a, a los modos de vuelo, ¿sabes? No. No sé en qué modo de vuelo estoy. No sé lucecitas. No, no se me se luce. tendría que poner Air, me tendría que poner alguna cosa. Yo creo que era ahí. Porque si no, claro, es muy difícil. Si estoy en un modo de vuelo profesional, ¿entendés? Sí. Y después le tengo que bajar la sensibilidad. Ahora, Angle. Horizon, ahí, Air. Creo que él.. El... A ver el Horizon. Vamos no, a probarlo. estaba en un modo que me parece que no era otra. ¿eh? ¿Cómo se pone vos? Array. Es nervioso, eh Si le haces así todo para arriba, ¿cómo? Sí, sí, sí. Ok, ok, uy, uy, uy. Okay. Hice una pirueta Sí <risa> Acabo oh, de hacer en, un gol, ¿viste? Sabes cómo lo hiciste por lo menos? Sí, sí. Ball, ball, ball, Tiene un botoncito, ball, ¿no? Ball, ball, no, con esto, cuando le das gas hace tanta fuerza al motor Porque tiene la de... potencia que tiene que lo hace girar Sí, no, apenas subió para arriba y lo vi moverse raro, me, me asusté No, pero hay cosas que todavía no hay que hacer Claro. Porque así es como pasan las cosas. ¿eh? Y los accidentes. Mariposa, me parece que está peor ahora, ¿eh? está más rabioso. Más rabioso. Porque hay uno que controla el, un poco la altura. Uoh, no, no, no, no. Ay, claro, casi se es me. Si, ese es el... si este es el modo angle oh. air o este está un poco más tranquilo ¿Cómo es que de batería, 3,7 Uh, ¿qué pasó? no, ¿qué Uh, ¿qué pasó? Fijate si no te viene trabado algún. si se queda quieto esto. estaba Justo estaba con esto y me llamaron por un enjambre. Yo soy apicultor y bueno, un establecimiento tiene un problema con un vecino que está lleno de abejas. Eh, eh, como mostré en el video, es un poco complicado este dron Tanto que dicen que es para principiantes. Yo no creo que sea para nada para principiantes. Es muy difícil todo. Todo lo que, lo que lleva este drone es difícil. Es difícil configurarlo, es difícil eh, ligar el mando con el dron. Es todo difícil, no hay manuales. Me parece que es muy caro para lo que se puede hacer con esto. Y, y bueno, se me puso en modo tortuga. Eh, tiene una potencia tremenda. Y lo que quería mostrar, eh, a ver si se llega a ver. Es que si no pueden ligar el mando al dron, tienen que encender... ...el dron y el mando, ¿vale? Una vez que está encendido... ...el modelo anterior no tenía esta placa... ...y esta placa incomoda un montón... ...a ver si les puedo mostrar... ...yo no sé si se va a ver acá... ...aquí abajo de esta placa... ...hay un botón... ...que casi ni se ve... ...porque en los otros modelos era más grande... ...es un botón súper pequeñito... ...que no hay con qué apretarlo... ...hoy me tuve que buscar un alambre... ...no sé si ni se mierda todo... Y la verdad que este es un kit que hicieron, que no es el que tiene que ser, ¿vale? Era el kit Avance 2 de Betafly, eh, costaba 110 euros el de motores con escobilla, este es brushless, y se va como a 260. Y en vez de las BR-01 que daban, dan las dos que no tiene micro SD para grabar los vídeos, Entonces, ¿para qué un youtuber como yo quiere un dron FPV si no puedo grabar? O sea, estoy escribiendo a esta gente por lo que me han enviado y, y demoran en contestar. Cuando contestan no, lo que ponen es, eh, vote nuestra atención y no sé cuánto. Esa es su prioridad. No sé si se llega a ver todo el césped que tiene. He podado el seto con esto, lo metí en el, en el césped y, y ha quedado espantoso. La cámara... ...sin golpearlo contra nada... ...ya está dando unos fallos de... ...como unos colores... ...que no son los normales... ...ya se ve mal... Eh, ...dentro del frame... ...que está bastante bien, bastante protegido... ...todos los que digan... ...el cable de alimentación está pésimo pasado por aquí... ...este cable tendría que ir fijado al frame... ...por aquí abajo... ...salir por aquí detrás... ...con un poco más... ...10 centímetros más o así... Y, ...y tratar de conectarlo, ¿no? Luego, los cables de alimentación de los motores... ...están súper expuestos. Los cables de, de los motores están súper expuestos... ...a darse con cualquier cosa... pues tenemos los protectores hasta aquí. Y los cables están salidos de los protectores, o sea... ...es mucho cablerío... ...no sé, no lo veo normal. Aquí podrían haber sellado un poquito... Y tener una cavidad, que no estuvieran los cables así, ¿no? Como si estuvieran por un tubo o lo que fuera. Lo veo demasiado expuesto. Sí que es fácil cambiar los, los motores. Un acierto es que tengan un enchufe y no haya que soldarlos. Eso me parece, la verdad. Se sacan los tornillos, se quita el motor, se pone otro motor y se enchufa. Y, y bueno, poco más que añadir. No puedo grabar los vuelos hasta que no me manden las gafas. Primero que me contesten, ¿no? Porque parece que no ven los mails. Y, y a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Ya digo que es imposible. Lo que voy a hacer, voy a tocarlo y voy a bajarle un poco los valores. Para que no esté tan sensible. Y lo que les decía, si no tienen forma de que encienda el dron el dron enciende así. Este stick ahí, estos como están, después verán. Tienen Horizon. Tienen un par de modos de vuelo y cuando le dan a esto se enciende el dron. Enseguida se tiene que encender. Si no se enciende es porque está pasando algo, ¿vale? Les voy a mostrar. Mirá cómo quedó la batería, toda llena de, de césped. Eh, esto viene en casi todos, todas las compras que hagan, vienen con baterías de 300 mAh. Tienen que ser de 450, vale. Si no, se van a volver locos. Les voy a mostrar. A ver, hay baterías que tienen la pegatina mal, entonces es casi imposible meterla. De, tiene la pegatina muy, están muy gordas y es casi imposible meterlas. Entonces hay que estar haciéndole fuerza a todo. Es brutal, vale. Ahí lo tenemos encendido. Está buscando el mando. Saben, el gas, el mando, el gas abajo. Este hacia abajo y lo encendemos vale está en azul se supone que tendría que estar funcionando Ven, perfecto así es como se arma el motor cuando le dan y lo que tiene que hacer enseguida eh, no sé si se va a ver en el vídeo ahora todavía no lo he visto el vídeo cuando cae el dron, enseguida desarmar motores. Enseguida. Y si tienen el problema que les digo, encienden las gafas y las dejan a un lado. Tienen el dron encendido y el mando encendido. Le dan al botón que está debajo de la batería, el que les enseñé. Un botoncito que hay ahí, que sientan el clic suave, con una escarba diente, un palillo de estos. Esto es ideal, se lo llevan siempre con ustedes. Y le dan a este botón. Lo aprietan un poquito y va a empezar a buscar. Y una vez que busquen, harán esto y encenderá. Porque es que no te dicen ningún canal cómo carajo poner esto. Entonces se vuelve loca la gente tratando de, de ir ahí. Está funcionando perfecto, pero tengo un problemita con la cámara. Que no debería, porque no se ha golpeado. Solo ha caído en césped. O sea que nada. Espero que les sirva y si buscan la, la solución de cómo... Conectar el mando con el dron, lo tienen ahí. Si encienden el mando teniendo el gas en otra posición, no enciende y no va. Porque si no, claro, cuando le damos se va el dron a la mierda. ¿Ven? Le doy para que encienda y no enciende. ¿Ven? Bajo el gas y enciende. Es una medida de seguridad extraordinaria por si andamos distraídos para no tener un accidente, ¿no? Y bueno, creo que no tenía que hablar nada más. Eh, ya ven el cable, lo que digo. Está súper justo. Mira, Este cable va a durar nada. Y acá sí que hay que soldar si se jode este cable. Tengan cuidado con los tirones. Está muy mal hecho este cable. Tendría que traer un codo. Eh, un codo hecho de, de plástico. Para poder encastrar ahí. O una forma distinta. Que el conector de la batería estuviera encima o lo que fuera. Pero bueno. O entrar la batería... Bueno, no sé. Está muy complicado si se corta este cable. Para el que no tiene soldador ni tiene idea. Ahí ven dónde va. Este cable está muy, muy jodido. ¿Por qué digo esto? Porque no es un dron de 20 euros, ¿vale? Estos droncitos hay por 120, 150. O sea, tienen un valor verdaderamente alto. Entonces deberían estar un poco mejor hechos. Un poquito mejor. Con unos temas de seguridad un poco mejores. Sería fabuloso. Y la antena así suelta también se puede enganchar en algún sitio y poco más tu dron ya les digo no es un dron para principiantes mentira no lo van a poder volar y para interior a menos que tengan una casa tipo americana es imposible volar esto en interior hay que tocarle los parámetros y tenerlo en un modo vamos ya veremos qué, qué modo es el que sirve seguiré haciendo pruebas porque no quiero volar sin saber y no quiero hablar copiando otros canales, quiero vivirlo yo mismo, saben cómo hago yo las cosas. No me voy a apurar a sacar videos por sacar sin saber las cosas. Así que nada, poco más que agregar. Cualquier duda me avisan y les explico lo que, lo que necesiten. Tu, drone.